Hola a todo el mundo, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Lui, o Firios en las redes sociales. Perdonad porque hace bastante tiempo que no subo ningún vídeo, pero bueno, he estado de vacaciones y después bastante ocupado poniéndome otra vez al día con las cosas que tengo que hacer. Eh, ahora mismo, en el ámbito artístico, ando trabajando para una exposición que va a ser eh, bueno, las fiestas de, de mi ciudad, la ciudad donde nací, Ponferrada, las fiestas de la Encina. Se celebrará eh, durante el 7 al 11. Eh, voy a hacerla en conjunto con eh, la Asociación de Pintores de, del Bierzo, en la cual eh, formo parte el resto de pintores también van a participar en la... bueno, pintores, escultores y demás artistas van a participar en la en la exposición eh, que será en la zona de arriba, en el casino eh, y abre mañana y tarde. Ahora mismo no me acuerdo el horario pero bueno, ya lo colgaré en las redes sociales y aquí, cuando tenga, cuando tenga tiempo. Eh, lo que estoy preparando para la exposición es una revisión de un antiguo trabajo mío que fue mi proyecto de, de fin de carrera, eh, había hecho una, eh, una propia versión de los linajes de las hadas, eh, basado en el, en el juego, de, de rol de Changeling de Dreaming o Changeling en el sueño aquí en, aquí en España de aquellas lo había hecho con fotografía y simplemente mmm, como dibujando y pintando encima poniendo pequeños eh, retoques para hacer ver entre la parte humana y la parte hada de, de los distintos eh, sujetos esta vez simplemente estoy haciendo la parte hada de, de ellos aún basándome en aquellas eh, fotografías pero esta vez ya enteramente dibujado eh, algunos ya los habéis podido ver en... Eh, mi Instagram y Facebook, este es en el que estoy trabajando ahora, es el Knocker Pintado va a quedar muy chulo, el pintado siempre fue uno de mis favoritos así que espero que, que esta versión no, no me decepcione eh, y bueno, pues ya, ya os iré contando más, más al respecto eh, Por otro lado, eh, tampoco he dejado de de estar eh, en bueno, mi rutina de eh, gimnasio, deporte, dieta y demás. Eh, hoy acabo de, de volver de mi, de mi nutricionista y, y bueno, ya estoy casi a punto de, de dejar atrás la, la obesidad eh, mórbida, así que estoy muy muy contento. Eh, estoy ya casi eh, llegando a los 100 kilos, espero que dentro de un par de semanas ya por debajo de ellos y, y bueno, eh, con muchas ganas de, de seguir adelante y alcanzar mi, mi peso, ya que bueno, ya no solo eh, estéticamente, que casi para mí es lo de menos eh, por mi salud y cara a la operación que voy a tener que por cierto también hay noticias sobre ello eh, después de todos los vídeos que os había contado hace tiempo de pérdida de papeles bla bla bla bla bla bla al final eh, conseguí bueno, hablar con eh, con el, personas encargadas en el área de Castilla y León de de todo esto en cuanto al transgénero y demás, me pudieron ubicar un poco y poder eh, hacer las cosas como deben hacerse y no como unos te dicen una cosa y otros otra sin saber lo que realmente están diciendo. Al final he podido eh, ya hablar con el cirujano. Eh, me van a operar en León al final, así que me queda muy cerquita por lo que estoy muy contento también y bueno, tengo la anestesista ya en noviembre y de ahí como mucho, seis meses para la operación, al fin. <ríe> eh, así que, pues eso, con muchas ganas de seguir perdiendo peso, cuanto menos tenga para, para entonces muchísimo mejor para la operación y, y bueno, hay muchísimas ganas de, de que me la hagan ya, que vaya todo bien y, y por fin sentirme un poco, mm. un poco mejor conmigo mismo y con mi cuerpo. En septiembre eh, me vuelvo otra vez para, para Londres así que también con muchas ganas de, de que llegue eso vuelvo a esta vez a vivir solo con mi novia en un muy muy muy pequeño estudio en, en Londres y, y bueno que es, ha sido la, la peor parte de a, haber tenido que, que hacer todo esto es el haber tenido que estar alejado de, de ella y ahora que ya queda poco para volver a estar otra vez juntos Estoy que, vamos, que no veo pasar los días. Bueno. Pues espero seguir viéndoos por aquí. Si os ha gustado este vídeo eh, u otros de mi canal, solo tenéis que suscribiros. Cualquier duda, pregunta o comentario es bien recibido. Intentaré contestarlos todos lo mejor que pueda. Y pues nada, muchas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos.